Pero... De cualquier forma, me parece que hay como una cuestión medio intermedia entre lo que es hacer por amor al arte, caer en las garras de una corporación, de una empresa y demás, y el groso que va por el medio, que, no sé, somos artistas que de repente aspiramos a poder vivir de lo que hacemos o gestores culturales o, y que cuesta un montón porque digamos en el uno a uno en el trato cotidiano eh, está esto de bueno a vos te gusta a vos te gusta estampar yo soy serigrafista vos te gusta estampar me haces una reme y que de onda te puedo hacer porque por ahí me propones un diseño y que me regusta y que lo quiero hacer y que no me importa y que me va a servir para experimentar claro, técnicas y qué no sé yo costo. tal cual tal cual, una vez que te perfeccionas también, o sea, está bueno que te retribuyan por eso que haces porque si no, o sea, tenés que abandonar ese proyecto porque llega un momento en donde no podés sostenerlo sí. es así de, sí, de sí, sencillo sí. Y es lo que, de, Al que me pasa a mí yo voy a las obras, no sé hago mi trabajo y nadie, nadie lo ve como que lo hago pero claro, porque no está visto como que lo hago de corazón <risa> claro, la música sí, mil veces nos llaman a tocar y vení, toca y es como que te están haciendo un favor Claro. y el chabón quizá salió ganando más que vos Está bien, uno no lo ve desde ese lado si quieres, quiere ser conocido quiere que uno escuche sus canciones Sí, uno va a no tener nadie Pero que te distribuya más grande, Le empezás a dar valor a eso no tenés tanta desesperación como tenías antes antes yo me acuerdo cuando pasó lo de Cromañón después de Cromañón era... Venía a tocar y vendé 150 entradas a, a tanta plata, o toca de telonero de tal y pagame tanto. Sí. Yo hoy en día no lo hago ni en pedo. En ese momento era como que era lo que había. Sí. Y el, nada, el desconocimiento quizá también te lleva a pecar un poco. Sí, Somme, la verdad que es algo muy y muy relativo también, yo creo que quizás ahí es como el punto más eh, incómodo para la gente y para el artista porque, ¿qué es el arte? En, en definitiva también me parece que lo que se pone en cuestión, o el debate más, digamos, filosófico es, ¿qué es el arte? ¿qué cosa es digna de ser llamada arte y qué cosa no? Eh, y en virtud de eso me parece también que la gente puede llegar a estar dispuesta a pagar por eso o no. Si está en un museo, a la gente no le cabe la menor duda, ha de ser arte. Es arte, obviamente. Eh... Si está en la calle, eh... Ajá, no sé. Ahora hay como un poquito más no de, de, de cosa, reconocimiento. reconocimiento de, de a, sí, a por gente conocida que para exponer en galerías de capital tenía que poner una torta. Una dark. torta para que le den de el hosting. La verdad es más de bueno, pero pasa también con las bandas A ver, es en el Club Tucumán cuánto te cobran por tocar No es que te pagan para que vayas a hacerle la fecha Tenés que garpar para subirte al escenario Y después, bueno, vos te fijas Si vendes entradas, si no vendés Eso ya no es problema del espacio eh, Y así como digo El Club Tucumán que está acá en Quilmes Hay sí, un bueno, montón de espacios Las tiendas el Niceto eh, Tal Roxy, cual eh, y... y las bandas, como hablábamos con el negro Creo que fue tras bambalinas Eh fue? No me acuerdo. Ser, Esto de eh, por el prestigio, quizás de uno, ir a un estudio a que te graben ah, sí. o ir a tocar a determinado escenario porque tiene renombre, porque es un lugar consagrado y qué sé yo, ¿estás dispuesto a pagar sí, no, no. una sí. fortuna? 100 lucas por eh. 20 minutos de escenario. Tal eh, cual. Una locura. Una locura. Tal cual, o sea, tal todo tal el proceso bien. inverso, ¿no? No solamente no cobras por tu base? trabajo y ellos pagas por tu trabajo. Caro, o sea, a ver, si de cada 100 20 compran negocio. Claro. Claro. Y bueno, el resto, qué sé yo. Se quedará marginal el resto. Sí. Tocando en la casa chunguita. <risa> por suerte existen lugares como la casa chunguita eso es lo importante, o sea, lo importante de los espacios culturales alternativos es ese, también. No, no salirse del mercado, del comercio, correrse, es como un camino al costado. Eh, como que es fundamental. Bueno, por eso tampoco que tenemos algo que nos regule, viste, como que le chupan huevo mismo al Estado. Pero como... total ¿qué somos? somos? O sea, acá no se hace plata. Claro. Eh, o sea, acá no, la plata no está. Entonces, como. El tema es cuando vos haces plata Suponete, vos sos un artista y empezás a convocar y a convocar y a convocar. Ahí te va a caer el estado seguro de caen decirte. Todos, caen todos, te invitan de todos lados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ayuda es la masa de gente que te sigue. Claro. claro. Un boliche que, si a vos no te conoce nadie, te cobra tanta plata porque vas a tocar. El día que vos te empiezas a ir a ver un montón de gente, ese número baja. Claro. Los locos no son, boludo. Saben que si vos les llenás el boliche. A ellos le conviene. Ahí hey, te invitan. Y es así. Eh, por eso también. Los la, amigos del campeón, ¿no? La gente que te <ríe> sigue, eso también hace.. Depende mucho de lo que uno sufre. Sí. De lo que hace. No tener que tocar en determinados lugares. Y.. Bueno, pero es.. Hay que aceptarlo. Uno no puede dejar de hacerlo. lo hace porque le gusta uno y punto. Después con eso que uno hace... No sé. No, y que además, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestro espacio lo que hemos comprobado es que hacer algo de calidad no es para nada sinónimo, es más, te diría que sería hasta la antítesis de, sí, de, de mover gente. Hay proyectos por ahí musicales que son súper zarpados, que son nada y no por ahí no tienen un gran público que vos decís pero estas estos muchachos estas muchachas deberían estar llenando estadios por lo que hacen o sea y no no no sucede no, sí, sí, sí, es como hay que hacer como una especie de, de gráfico con una la curva claro, <risa> sí, calidad menor público <risa> <Claro>. <risa> es, pensaba con lo que decía Marcos esto de de mover gente y que te convoca, no, no, que te puede bajar, es como que se volvió todo, ¿viste el, el estereotipo de secundaria yankee? Donde hay una persona popular y todos lo siguen y todos quieren, es como que así es la vida del artista, ponele, es como una gran secundaria yankee, en eh, donde no. si tenés éxito se te quieren pegar todos alrededor, por más que no te banque mucho, por más que no esté tan bueno, lo que haces... Eh, Las rémoras. Claro, las rémoras. Exactamente. Es la metáfora de la rémora. La rémora es la del tiburón. Claro, lo que se le pega y es que va a ser siempre... eh. Así que nada. A ver, empezó esto con esta observación de estos concursos. Pero para ser honestos, no es algo que pase solamente desde el Estado. Por ahí uno le llama más la atención porque dice, el Estado tiene la billetera más gorda, sí. Si porque sucede, bueno, no, <risa> claro, sí, <risa> sí. el Banco Provincia podría jugárselo un poquito más por el mural. Compañeros <risa> co compañero que están gobernando nuestros compañeros, que somos los que tenemos, ¿no? Pero da, media pila, compa. En la música eh, pasa también. ¿En, dónde? en la música los concursos que hay para que te lleven a grabar a tal lugar, como si ir a grabar a tal lugar fuese la solución, de... de... <risa> éxito primero. Claro. ¡Oh, grabé en Roma Fane, Y después sigue siendo de el, claro, claro, claro. el mismo que antes. Sí es un hijo que lo vos en tu casa después, no, no, no, sé, no sé, para mí hay que hacer... Eh, hay, que cualquier democratizar, ámbito. hay que democratizar lo, los sistemas de, de, de distribución, hay que... Bueno, hay que hacer una reforma totalmente del sistema, eh, hay que... Derrocar al capitalismo, básicamente. Sí, o si sindicalizar a los artistas, o sea, hacer. O siempre, hacer... Se, siempre se corrompe, sí, ¿no? es ¿verdad? O sea, siempre se corrompe. Eh, me acuerdo que estaba en la INAMU y que. ¿sabés quién era el presidente de la INAMU? ¿Quién era el presidente de ¿Viste la INAMU? Christian Aldana. O sea, ¡No! La... <risa> ¡Verdad! ¡Verdad! ¿verdad? <risa> si no dije nada, no es la solución, no, no es la solución. Eh, pero de verdad o sea como empezar a, a ver eh, el arte además como algo de esparcimiento quizás para muchos eh, como un trabajo y que sea valorado y que tenga digamos tantas horas de trabajo o sea se supone que el, el precio está puesto por las horas socialmente necesarias para no hacer tal producto un mural lleva tiempo, una canción lleva tiempo, grabar un CD lleva Creo tiempo, un escribir un libro lleva tiempo. Uh -huh. eh, está bien que es muy personal, quizás ahí se es diluye relativo, un poco, claro. pero digamos, el concepto es social, entonces es la media, digamos sí. la media que le lleva a un escritor, que también podemos plantear si es justo, si es injusto, digamos, pero como para partir, es decir, la misma vara que tiene cualquier otro trabajador que lo tengan es que los gestores, los artistas es que lo dijeron ustedes al principio es como que no es una necesidad principal no está visto como un trabajo digamos vos tener que sufrir para estar haciendo algo que no te gusta lo estás disfrutando eso ya no te hace trabajar digamos. no no no no lo no, no, sí sí sí no hay sufrimiento padecimiento y explotación no, Yo no creo que sería claro un poco la... nada el resumen más acertado en mi punto de vista no sí porque además eh, pensándolo así como lo estás planteando, me parece que también es transferible a los emprendimientos. Yo siempre veo esto de eh, que a los emprendedores le regatean. Sí. Y es como, chabón, chabón, si vas a. Vas a Coto, a... y paga lo que te dice y te están rompiendo y no diferentes a, a partes a la, de tu cuerpo. Y, y no vas a la caja y le decís. Eh, pero cobrame esto a 95. Pero te compré ah, no. dos. Haceme un descuento porque te compré dos. O sea. Yo sí, voy al Carrefour este y le, le, le pedí el cajero. No, eso. Sí, sí. De verdad, Todo. se regatean los precios. De quizá en el arte de las entradas. Claro, hasta... igual te pones a pensar y es nuestro. Ah, esto es una degradación que viene hace eh, años y años. Sí, sí, no es culpa nuestra, digamos. O sea, esto lo, lo, lo inventaron la generación anterior. Hay un, abismo de, hay un abismo de por medio entre lo que es arte consagrado, lo que digamos es doxa, lo que está establecido, como el buen gusto. Sí. El arte circula en determinadas esferas, como por ejemplo en los centros culturales eh, oficiales, digamos los que son. Eh, dependientes de los gobiernos de los diferentes gobiernos eh, los museos que pueden ser privados o públicos digamos como que ese es el lugar del arte que vale la pena pagar, si no estás circulando por allí no ah, lo haces por gusto, sos un hippie palabra más, palabra menos ¿No? y como que la gente se pierde ese camino si vos te pones igual a ver la historia de la mayoría de los artistas que tienen los cuadros más caros del mundo vivieron de una manera miserable claro. murieron locos, solos enfermos sí, sin, orejas. Eh, de... sin orejas tal cual no, los músicos, pianistas murieron en la miseria y laburaban por la comida para... Grandes fiestas. Claro, te, te, te producían, claro, por ejemplo, o escritores, no sé, Doctor yes, que escribía. <ríe> o sea, la obra de Dr. Yes, que es gigantesca porque el chabón tenía que, com tenía que comer, <risa> básicamente. Escribía un cuento por día para poder, <risa> porfa. <risa> o sea. <risa> bueno, no es de Bangola la anécdota, que igual, qué sé yo, vaya, vaya a saber uno si es mito o, o realidad, que quiso pagar, no sé si el alquiler de su casa con una carretilla llena de cuadros y que la esposa del señor que le cobraba la red. Le dijo, no te quedes con los cuadros, pero quédate con la carretilla. O sea que los cuadros del tipo no valían no dar, nada. Llévatelos porque no me traigas esta basura, pero déjame la carretilla. O sea, una evidentemente. una visionaria, la señora era una visionaria. Porque la industria de bueno, las carretillas. Ese es, re... ese es el resumen de esta charla. Eh... O sea, es sistemáticamente denigrar el artista y después hacernos millonarios con su obra cuando muere solo, claro. loco y, y pobre este hombre sufrió mucho y te cuentan la historia no de cómo bien como, como, triste bien, bien, triste, y bien abajo un y pianito triste de fondo <ríe> claro. de cómo ellos mismos la marginaron <ríe> no, porque claro. o sea te lo cuentan en los museos, te lo pegan en un afiche en el mismo museo que digamos le cerró las puertas porque es como la institución no claro eh, Sí, es, es, es un poco eso. Cuando estás vivo me parece que no sos muy redituable. A menos que seas anónimo, hemos visto también. Ojo, si no hay que pagarle directamente al artista, eh, también puede ser que sea redituable el negocio y ahí sí se pueda considerar como arte, doxa, cultura. Eh. Malísimo, la verdad que... La otra vuelta me pasó de estar en una charla con gente mucho más joven y escuchar el comentario de que para ellos nadie que los rodea o cercano a ellos puede ser un gran artista. Claro. ¿Me entendés? Es como que eh, sí, no, como no, un no, chabón que, que, que, que vive, vive en mi barrio en no de, puede claro, jugar a la pelota Los bajan sabe, de una nave espacial y... Claro, y se vienen de otro planeta. Claro. Y yo siempre le dije a mi primo, a Juani, que los mejores artistas viven a la vuelta de tu casa. ¿Por qué? Porque el arte, el bruto del arte vive, no se conoce. Es lo que plantea claro. claro. toda la charla. Eh, pero bueno, eso es producto de lo que te venden. Sí. O sea que. Lo sí, que que que se creer, lo que o sea, te hacen creer. Pero ya lo hicieron creer. Sí. Eh, lo que surge es como decías vos, ahora en un año esto, esto desaparece. Desaparece y hay algo nuevo. Y. Movida sí. y... Chauchela. <risa> eh, el que aprovechó la guita aquí se lo aprovechó y el que no. Claro. Sí, a, sí, a volver a hacer la libre. bueno, con esta reflexión tan triste de domingo ¿por qué todos los domingos tan bajoneros? Eh, no, yo estoy, yo, estoy, yo estoy con una ira vos estás enojado sí. a <risa> pone triste es que, hablando de lo musical fuego. pasan Obviamente. los años y los años y generaciones que fueron pasando eh, siempre terminan recayendo En las mismas bandas sí. Es increíble eh, Hay bandas que se escuchan hace Miles de años No miles de años, no sé miles de años <ríe> Pero es como que no han pasado nunca de moda Claro Como cuál? que pasan las generaciones Y una vez que toman determinados años Toman de vuelta el camino ese de esas bandas eh, Como lo de Rally no Rally como Lex Zeppelin, los la Beatles, por ejemplo, no sé, hay bandas Sí, que tenés, bueno, Dondo, divididos, neta, sumo. Pineta, sumo y Pero. Son bandas que no pasan de. <risa> no dejan de estar de moda. Claro. <risa> sí, bueno, habría que eh, evaluar ahí si lo que sucede es que tienen la capacidad de reinventarse. Yo porque creo que fue un, movi un movimiento real. Claro. Entonces fue caló auténtico. Muy fundo, fue auténtico. Al ser auténtico, no tenés cómo eliminarlo, digamos. Eh, creo que ahí es donde lo demuestra. Sí. Si sí, son productos originales creados con, con un movimiento atrás que lo respaldaba, ese pescado rabioso, sí, de todas estas bandas, mi claro, son cosas que fueron, no fueron creadas por la industria, sí. fueron creadas realmente por artistas eh, y hicieron algo original en el momento exacto que lo hicieron que revolucionaron toda una escena haciendo algo nuevo, no haciendo una premezcla berreta eh con a todos o solo yo. En su momento, a ver, eh, fue un negocio, Está abajo, mami. abajo. <risa> No hay gente que ha hecho, a ver, plata con esos artistas. Más vale, a ver, la serie son millonario, sí. no que son pobres, pero está perfecto porque es lo que vale. Sí, y ojalá Tiene que ver el con él. El... No. Ojalá el doble sí. porque se lo merecen. Pero fue dos. una movida pero... auténtica, digo. Tiene claro? que ver, me sí. parece con en el momento de creación de la banda, ¿no? Eh, digamos, los motivos, si son creaciones de empresas o si son creaciones auténticas que después puede chupar o no. Eh, o sea, hay carreras claro. autogestivas que yo desconocía, pero por ejemplo, María me contaba de La Renga, que tienen un video ahora horrible, que yo me preguntaba, Ajá. ¿por qué es tan horrible? Y me decía, no, pero pre presentaron un montón de proyectos de video y los chabones querían que esto fuera el video y les chupó un huevo y medio Toda la estética que puede llegar a tener o que está de moda o que uno sí, está acostumbrado, lo que es lo más rústico del mundo. El nuevo video de la reina, creo que es el, el nuevo o el anteúltimo, no sé, está sí, sí, por el, ahí el, el que, de que salió. El de oligando. los elefantes, sí, ese mismo. Eh. Y es como, bueno, yo estoy haciendo mi carrera, la estoy haciendo como ¿Cómo? se me canta, con las cosas que a mí me gustan y, y a mí me, y, me, y me gusta Y mañana me voy claro. a San Luis y te lleno todo el estadio. <risa> y, necesito, y no necesito ver. tu propaganda, hijo de puta. Claro. <risa> yo creo que si vos claro, te haces vos en tu... ¿Puede venir una productora? No te olvides que viene una productora porque vos ya llenas lugares. Claro. Entonces, creo que vos tenés. Sí, la productora no va a invertir para que vos empieces a llenar. No, no. no ¿Ves que, que está lleno? Que está ¡Ah! En vez venir para acá de que te voy a llevar para allá. Entonces creo que tu palabra vale. Y ahí que, Ahí es donde la banda tiene que hacer respetar su, claro. su, su independencia. Su de su, idea. Su, no, agarré y trompeta todo para que suene maligno. <risa> <risa> lo que hacen es mucho. A ah, esto nos lleva a otra discusión que es. El rock con trompeta. ¿Es rock? No, boludo. No, no. <risa> yo no tengo una no, opinión no, no, no. formada al respecto, nunca me lo planteé. El rock no lleva trompeta. Para la semana ah, que viene trompeta, voy, a, voy a pensar a ver qué banda de rock hay con trompeta como para debatirlo. Es lindo el instrumento. Es, es hermoso, es hermoso. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo soy fanático de, de, de Miles Davis. Bueno, le Ah, pero si un ser... saludito muy especial. Acá está el señor Leonardo Luego. Barreto, que nos dice que se escucha muy bien. Le mandamos un abrazo y bueno, esperamos que un día se venga, un domingo para acá, para que venga a tomar unas cervecitas y, que... y charlar un rato con él. Eh, también saludamos a David Troy, que lo está viendo como siempre en todas las emisiones. Y a Patricia Perazo, que hace un rato pasó por acá. Eh, que nos trajo esas galletitas que se ven ahí en la mesa y que no lo convidamos a Marcos. Estamos esperando para ir para el tema para ir hacia ella si no hablar con la boca llena hacia los micrófonos. <risa> Así que bueno, ¿les parece que vayamos con otro temita de Tommy? Otro de los videos que grabó en las sesiones pandémicas en el 2020, ¿fue verdad? Que, que nos grabó este material. Así es, en el 2020... Eh, de este... ¿De este, <risa> si... sí, ¡De este siglo! De este siglo... <risa> Eh, el comienzo de una nueva década podríamos decir que fue el comienzo de una gran década eh, entre encierros y, y, y virus dando vuelta sí. eh, pero bueno, nada nos detiene y tampoco a Tommy Tommy Los Bandidos que se va a estar presentando este sábado 18 junto a Hijos del 2001 en la casa chunguita los esperamos a todos eh, bueno, vamos con una canción, ¿qué canción sería? Eh... Elena, vamos Elena. con Elena <risa> no, no hagas chistes al respecto vamos con Elena y ahora seguimos con más Under la Tierra Elena mi dulce Elena un poco de esto te voy a contar Elena mi dulce Elena las cosas felices. Gracias, uh, sí. Bueno, aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del ciclo de la tierra. Acá estábamos comentando que Marcos anda diciendo que se quiere llevar uno de los cuadritos que todavía están aquí expuestos de OtiArt. Art. Hace un rato estuvo mi hermana también y también ya reservó dos, dijo esos dos los quiero yo para el cuarto de Natalie, mi futura sobrinita, eh, mi mamá ya también se reservó uno, o sea, Oti, no sé él tenía, él tenía la idea de... Eh, tenía la idea, tenía la idea, ya como que hoy, ya no sé qué, qué tanto la va a poder concretar de eh, cuando baja la expo empapelar en Quilmes con eh, los diarios con los dibujos eh, y ver qué qué reacciones suscitan el público. Eh, no sé qué tan realizable va a ser eso, porque también dijo, si les gusta, se llevan. Así que ya están así como reservados un par. No sé cuántos llegarán a la calle de, de todos esos dibujitos tan bellos que, que nos ha traído Oti. Y que nada, estamos extendiendo la muestra por lo menos un fin de más, sí. en principio. Ajá. Sí, hasta el 18 por lo menos va a estar la muestra de Oti Art. Eh. Pero ¿quién te dice que ponernos hasta el 25? No, sé. ¿La venimos es un a éxito. Digamos que, sí. eh, vamos a decir la verdad. La muestra de Oti es un éxito. Eh, y por eso la queremos dejar todo el tiempo que se pueda. Porque nos gusta mucho y a la gente también. La gente viene y dice, wow, esto quién lo hizo? Esto lo hizo Oti. ¿Quién es Oti? ¿Qué? ¿Oti de Alerta? <risa> <risa> Boludo, Oti pinta así y todos quedan flayados. Así que sí, aguante, Oti. <risa> sí, tal cual, porque es verdad que la mayoría lo, lo conocemos en su faceta de músico eh, vinculado a la banda Alerta. Y es como muy llamativo, porque para quienes no han venido todavía a ver la muestra vengan y se van a dar cuenta. Entrás y es como que la muestra te hace pa Así, o sea, es inevitable. Con colores flúor. Sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí. Yo creo que es un arte muy particular. Sí. Eh, muy personal. Eh, eso es lo que tiene. Que te llama mucho la atención porque, nada, es muy poco visto. Sí, tal cual. Desde la forma en la que lo presentó, los colores que eligió, las formas que se muestran. Eh, y es como que llama mucho a la imaginación también es como que está mi mamá es el que tiene el perro y tiene la estrella y tipo, ¿dónde está viendo todo eso? eso no es un perro, eso, eso no es una estrella eso es un conejo y eso es una zanahoria claro, yo tipo es <risa> no, no es Snoopy, es un conejo me decía Mario y tipo ahí como el debate de ¿qué es lo que estamos viendo? bueno, ese quiero yo ese es mío, me decía mi mamá así que reservate, marquete antes de, de que se sigan adueñando <risa> que sacar un par, así que ahí ya empieza la repartija. Bueno, también lo podemos mudar a otra pared, ojo, ojo, ojo. Así que bueno, si les parece, vamos con la agenda que tenemos planificada aquí en la Casa Chunguita Ciclo de la Tierra. Eh, para la agenda vamos a hacer una presentación. Esta es la agenda del Ciclo de la Tierra, <risa> sábado 18. Sábado 18 Tenemos a Tommy Y los bandidos E hijos del 2001 O sea el sábado que viene a partir de las 20 horas Aquí en Río Negro de Antártida Argentina va a estar sucediendo eso Que nosotros hemos llamado Noche, no, noche no me dijo Mariano no, noche Simplemente no. presenta Punk y Rosas. Hay un título medio provocativo. No, dice no, Mariana. No, no, es un título provocativo. Es, es un poco lo que, lo que se ve de, de, de la estética. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Lo que surgió como estética. Aparte, yo, yo lo veo a Tommy y lo veo a Slash. La verdad es que yo lo veo a Tommy y lo veo a Slash. Es como. ¿Qué haces, Slash? Digo, ¡Katomi! <risa> eh, y me pareció que, que era jugar un poquito con eso, de que es muy Guns and Roses. Él. Y bueno, eh, en vez de. Y punk. Eh, claro. claro. Eh, en vez, de, en vez de, de, de portar armas, porta punk. Él. Eh, así que bueno, me pareció que era como algo entretenido y lindo de bueno, ponerle punk y rosas. Eh, más allá del movimiento feminista que no tiene nada que ver en este nombre. <risa> Pero que nos remitía un poquito. Sí. <risa> Du eh. El dudo Espinel, Río, Eremita y muestra de bombo, 25 de junio El 25 de julio, sí, sí. Junio, sí, sí, un... junio, junio, junio. Sí, estamos, claro, en, estamos junio. en junio. Sí, sí, todavía no llegó el invierno. <risa> <risa> eh. Se fue, se fue un mes más para allá. Un gran drama, sí. Eh, sí. <risa> eh, sí, bueno, eh, una fecha que arrancó como que iba a ser un poquito más de folclore, pero dijimos, no, hagámoslo más ecléctico. Eh, así que se viene un nuevo acústico ecléctico, ¿no? Sí, podríamos eh. decir eh, acústico ecléctico Toma 2, okay. eh, eh, segunda edición. Segunda, no sé, volumen 2. Volumen 2 me gusta, me gusta, <risas> compro, compro eh, volumen 2. Y bueno, voy a tener el placer de escuchar a Río Cósmico, el señor Damián Río, eh, <risas> que es el tecladista arreglador de las canciones del de maravilloso Clure. sí eh, Bueno, este es su faceta solista donde hace música muy entre electrónica y cosas así como muy suavecitas y muy, muy así. Sí, estuvimos stalkeando <risa> un poquito y se las trae. Sí, es no, es bueno. como muy interesante el proyecto, lo que pudimos ver ahí. Sí. En el Instagram y, y demás. Bueno, y Eremita que se estuvo Yeremita. presentando eh, por primera vez, hará cosa de un mes atrás, más o menos, un poquito más, tal vez. Sí, un poquito más también. Eh, eh, sí, acá un vecino, podríamos decir, un vecino, vecino que de la zona, está sí. Por, por hacer amigo de la casa, si sigue participando de esta manera. Ya, eh, es, amigo ya es amigo de la casa. Eh. <risa> no condiciones a la gente así, ya es amigo de la casa. Después tenemos el 2 de julio, eh, viene Drake y Locomotivo. Así es, sí, sí, sí, sí, noche Pan Rock Vieja Escuela, acá en la casa chunguita se viene con todo Drake. Eh, la verdad que, o sea, fecha, no fechas, sé, yo para mí va a ser una de las fechas más elocuentes, por lo menos, de <risas> lo que va a ser del año. Eh, tengo mucha esperanza, mucha fe, eh, con colores ¿Sí? naranjas. De que va a estar muy buena esa fecha Drey y Locomotivo después que más tenemos más hacia adelante ah, mira, 9 de Julio 9, 9 de Julio 9 de julio llega Marcos Morén presentando su nueva banda Rujal Jara no, no <risa> ¿Cuántas veces le van a presentar acá? ¿no? <risa> ah, Pero bueno, para la gente que no la conoce este es el lugar de Rujal Jara <risa> claro, Sí, sí acá nació esta es la guarida de Rujal Jara y acá salió Rujal Jara <risa> de todo el 9. Eh, bueno, por ahora estamos solos. Eh, la verdad que eh, estamos haciendo una, una especie de concurso y el que gane va a tocar con nosotros. Eh, el va, que va, gane va, va, va a tener va, que pagar para tocar con ustedes, sí, pero con un precio dar, promocional. Sí, le vamos a dar una pizza. Una pizza sin queso. Una, una pizza vegana. Tiene que estar la musarela. <risa> <risa> Con musarela de o filasolo. Sea, la ¿verdad? pizza <risa> se la damos. Sin cocinar, obviamente. Cabrón. Si quieren comer acá, tienen que para comprar. Para la para pizza de se la llevan a su casa y se la reparten después. No sé cómo. Así que, bueno, el 9 de julio, fecha patria, si la sabrá, eh, vamos a estar tocando. Nosotros ya nos hemos convertido en la banda de los feriados, ¿no? Venimos sí. tocando todos los feriados. Ah, tiempo. es verdad. Igual, ¿para qué cae? 9 de julio. Sábado. Sábado. Ah, bueno. Cuando un cae sábado, es, como es como que, que no tiene sentido, ¿no? ¿no? Es como. Eh, no es fecha patria. Como que se, como que se anula, ¿no? Sí. Es como una ecuación que hay que se sí, anula. De lunes a jueves tiene que caer. Claro. claro. Luego, el 16 de julio vamos a tener a Cáucaso y vamos a estar proyectando eh, Moribundo de mierda, que es el corto que hizo el negro con otra gente bonita y que por ahora no está subido en ningún lado. O sea que. Si lo quieren ver, van a tener que venir aquí o a alguno de los otros espacios donde están acordando ahí. Sí, sí, sí, sí, porque por ahora lo tienen así como medio escondidito y nosotros nos morimos de curiosidad por saber de qué se trata. Entonces, como en los sábados nosotros trabajamos acá, eh, nada, que venga acá a traerlo, así la podemos ver de una buena vez. Eh, pero sí, muchas expectativas por, por ese corto. Y luego tenemos el 30 de julio. Eh, Maldito Limón va a estar presentándose aquí que es una banda que estuvo haciendo como un mini show luego del íntimo interactivo de la grabación del íntimo interactivo de Hor Rasta. de hecho estuvieron grabando las chicas con Hor eh, uno de los temas que se llama Nike. M". sí que bueno, nada, ya les comentamos. Eh, está disponible el Íntimo Interactivo de JOR en nuestra página de Facebook. Después vamos a estar subiéndolo ahí con algunas sorpresas en YouTube, pero más adelante, eh, si no las conocen, ahí pueden ver el material. Realmente hermoso lo que hacen las chicas. Y vamos a estar recibiendo nuevamente a de... Que les prometimos ahí una fecha más folclórica Y bueno, nada Después iremos llenando ahí algunos eh, fines de semana Que, que sí, quedó un, el del 23, que está ahí como en veremos la y, y la noche de folclore Que todavía estamos aguardando confirmaciones de artistas sí. Pero bueno. Y, bueno y sí también eh, Bueno, no voy a decir nada no Los que sí les podemos a decir algo, pero no voy a decir nada Porque también estamos preparando una noche de folclore muy especial, la idea es armar una vez al mes una noche de Esa misma decir. Muy especial. Como la presentación anterior de Becho Ribeiro, algo así. Eh, la idea es esa, ir armando una vez por mes algo muy lindo, muy diferente a lo que solemos tener. Está bueno eso, me parece. Eh, después, bueno, en agosto para. Atentos, pará, en, en agosto, atentos con ese proyecto que podemos garantizar que una vez por mes sale o sale. Noche de folclore aquí en la Casa de Chunguita y además va a tener como particularidad que vamos a transmitir esos eventos sí, en nuestro Facebook y que nosotros no solemos hacer eh, vivos más allá de este podcast, eh, no, no transmitimos y esos eventos sí se van a estar viendo. Así que ahí súper mega atentos que les salta ahí la notificación de que estamos transmitiendo en vivo y es una noche de folclore y se ponen a bailar. En las casas, ¿no? Ahí a, a, a patear un poco, con los pañuelos. Dejen un pañuelo cerca de la compu por las dudas para bailar. Había como que no sé. Y mandanos se tu foto bailando. Es buena, es que me gustó tu video. Mandanos tu video bailando. tiene miedo para bailar todavía acá. ¿Cómo? El otro día les costó un poco bailar. Ay, a la gente le da miedo, ¿viste? La vergüenza. Me tiene miedo a mí. Solo reto, ¿viste? <risa> le da miedo, como hacemos transmisiones y eso me, me da la sensación como que la gente le da miedo atravesarse en las cámaras y queda lindo, o sea, no molesta. ¿eh? Parte del show. Tal cual. Así que bueno. No, ya bueno, saben. y después tenemos agosto. ¿Qué feteado tenemos? ¿Qué tenemos? En ¿Qué feteado hay en agosto? El eh, 17 uno? de agosto. 17 de agosto, Ruja Aljara en algún <risa> lugar del mundo. ¿Qué <risa> <risa> <risa> <risa> fecha patria? <risa> Se comprometen ya, es como la cábala, la cábala. Muy bien, bueno, pero recuerden, el próximo fin de semana, entonces, aquí los vamos a estar esperando, Tommy Los Bandidos, hijos del 2001, a partir de las 20 horas, Río Negro, Antártida Argentina. Y bueno, nos vamos despidiendo y dejándolos con un tema más de Tommy para que vayan manejando. Aprendan la canción antes no, de, vengan de que le a cantar no, Igual cuando vengan a de cantarla no. el sábado van a venir con la versión acústica y no, acá va a ser pura adrenalina punk rock. El, <ríe> el, <ríe> punk y rosas. Punk y rosas, tal cual. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos, todas, todes por estar acompañándonos, una nueva tarde-noche de domingo en Under la Tierra, el podcast del Siglo de la Tierra. Muchas gracias, Marcos, por tomarte la molestia de venirte hasta acá, de prepararnos una bella columna de debate. No la preparé, <risa> ¿Eh? preparamos, <entre> todos. <risa> la preparamos entre todos. <risa> en el momento. <risa> Muchas gracias, Marian, por estar aquí siempre no, acompañándonos que... y haciendo que salgamos todos <ríe> tan bonitos eh, en el sonido, siempre tan atentos a todo. Y nada, los dejamos con Sabes que estás de Tommy. Nos vemos el próximo domingo. Esta se llama Sabes que estás... Eh... Es la primera canción, me parece, que... que tengo con los bandidos, digamos, ¿no? Que, que, que grabamos con los bandidos. Así que, nada, debe tener unos año y medio, dos. En este tiempo de cuarentena, eh, estamos un poco fuera de estado musical, digo, tanto tiempo sin tocar. Yo estuve haciendo algunos vivos por Facebook, pero... No muy serios, entonces no, no tenía constancia. Esto de estar enfrente de la cámara, tocando, tratando de no equivocarme y cantando, que es lo que menos hago. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Sabes que estás... que rueda al suelo vuelve a